En homenaje al maestro Ruperto Inchausti. ¡Wari Kala Takaya! ¡Una una! Cuequita del vencedor y se va la primerita! Tengo el alma estronquista, Historia canto y gala Las leyendas y la gloria Historia canto y gala Las leyendas y una gran pasión Quiero cantar al heroico Gualdinegro Huaricasa y aúlla, Es el grito de mi gloria Guarikasayahurra Es la fuerza del gran vencedor Estronguista soy señor Tengo el corazón y la pasión Desde que entra en la cancha Sale Tigre victorioso Desde que entré en la cancha Vi es siempre ganador Ay la la la Ay la la la la la la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 Tengo el alma estronguista, historia canto y galla, las leyendas y la gloria. Historia canto y galla, las leyendas y una gran pasión. Quiero cantar al heroico Gualvinegro. Guaricaza y aúlla, es el grito de mi gloria. Huar <muchas> y, la y, y, y, y Es la fuerza del gran vencedor Strongista soy señor Tengo el corazón y la pasión Desde que entra en la cancha Sale tigre victorioso Desde sí. que entra en la cancha Mi strong siempre Lílido, ganador lléven, lléven, Ay, mán, la, rá, la, la, la Ay, la la, la, la, la, rá, la, la, rá, la, Ay, la, la, la la y la, la, la, la, la, la, la. Hoya, es la fuerza del gran vencedor.